Amas de Casa protestan por el pan. La Asociación de Amas de Casa junto a otras organizaciones convocaron a dos días sin pan en protesta del aumento del precio del alimento. La protesta está convocada por los días 29 y 30 de junio y llamaron a no consumir pan para enviar un mensaje de que no están dispuestos a que todo se le traspase al consumador final. Mientras que un grupo de pequeños y microempresarios de harina anunció el aumento de un 100% al pan, la principal asociación del renglón anuncia que mantendrá inalterable los precios, aunque resaltó que se ha producido un aumento en los costos de producción, junto con las amas de casa, cinco organizaciones sociales y comunitarias que representan al consumidores de derechos barriales y de mujeres dieron su apoyo a esta protesta. Vamos a escuchar si tiene audio. Esos empresarios de la harina que todos lo que quieren es llenarse las arcas a costillas de los consumidores. Nosotras le hacemos un llamado al señor presidente de la República que la solución de estos aumentos es una solución de Estado, este Estado porque ellos son sectores poderosos y se imponen a la, a la brava. Es decir, que nosotros los consumidores en estos momentos nos encontramos desprotegidos porque violan los derechos de la ley de pro-competencia. Ahí está pro-consumidor y hay una serie de leyes de organismos que no... Señora, ahí están... Las asociaciones de amas de casa. Yo voy con eso. Y deberían de ser más días de, de, de sin comer pan. Yo Pero voy con eso. Es Apoyo eso. Ah, las mujeres es difícil que coman pan. ¿Y son agrietas? las mujeres? Para los maridos, los hijos y, y que comen. Señores, en lo que seguíamos, el pan. Dios mío, qué tema este tan tedioso el del pan, ¿eh? Claro. y bueno que con cualquier <risa> no con el mismo café que tú tienes sí, en la mano el mismo cafecito ¿Eh? pero es cierto ya están o sea están buenas las protestas porque a pesar de como decían eso no porque ya no consumen pan pero los hijos que tú resuelves más rápido cualquier eh, compartir que tú hagas que sean el que pan, de pan en el colmado tal cosa es como igual que los platos no sea como que tú consumes demasiado en el día demasiado en el y día, va primero la canasta familiar para subir de precio sí ahora lo que yo vengo eh. dame tu opinión de esto Mira, eh, supuestamente el pan lo van a hacer de que más grande, pero que, que nosotros no comemos con eso, es el precio. Recordemos que hay personas, como decía Camila, que vive del día a día y se bebe su, su, su vasito de café con, con, con sus dos panes 10 pesos. Entonces ahora la cosa como que se complica más, ¿tú me entiendes? Porque las personas no van a estar dispuestas a darte 15 pesos por, por dos panes, porque ya la gente está en computado. O sea, la costumbre, hay costumbre del dominicano. Entonces, eso está, eh, eh, creo que sí, que la protesta está bien. Nos unimos a esa protesta. Si hay que ponerle más días, se ponen porque a esta gente hay que poner en orden. ¿Cómo tú vas a venir en medio de una pandemia donde la gente, hay gente que está en crisis, que está en necesidad, que ahora que se está reponiendo eh, eh, económicamente y tú vienes a subir los alimentos primordiarios? ¿Qué más eh? se consumen eh, Y es el pan y ese tipo de cosas. No, es así. No, porque no... Otro cuando momento lo subían a 10 pesos, nadie dijo nada. <risa> no, pero que nadie <risa> pero come yo tengo y mi Yo, yo sí me manch. quejo. Ustedes subían el bicochito y hay otro por ahí que era muy famoso, que viene en una fundita, que lo pusieron chiquitico así para ponerlo a cinco <risa> y nadie dice nada. ¿Eh? Es verdad. Ahora, señores. <risa> Dejemos de comer pan, coman galletas. Eh, eso va a haber que hacer, comer galletas. Gamela dice que están a cinco. ¿por ah, cinco pero, el el pero yo me refiero pero a la galleta de a peso. La galleta de a peso. La que se comen con señores. té. Sí, pero es que esa galleta está aburre, bien. aburre en La esa asociación galleta, de harina, ama de casa huh. Está bien Están <risa> protestando Wow, qué bueno este cafecito hey. Gracias Jorge Mira, están protestando Está bien, eso está muy bien Cada quien tiene derecho A una protesta Como ciudadano Ahora, aquí Se están matando una mujer, Cuatro mujeres por día un ejemplo. Ellas no salen a protestar por eso. Las amas de casa. Buen punto. ¿Una pregunta? Sí. Buena pregunta. Ah, buena pregunta también. 809-725-0505. Yo no había visto, no he visto a la asociación de amas de casa protestando por, ¿cómo que se dice? Femenicidios. Los feminicidios. Que han pasado los últimos días, que es fatal. Aquí hay una tasa de, de feminicidio demasiado alta. Sí. Y aquí en San Francisco sí. van tres. Pero aquí yo no veo asociación de ama de casa. Entonces, para el pan hacen una rueda de prensa que se gastan como 30 mil pesos. Entonces, no veo que ellas le interese mucho el feminicidio. Sí. Que aquí están matando a las mujeres como un pollo. Eso sí, es cierto. Y que son las Entonces, la ama de casa tiene que venir ahí, Jorge. Lo no crees? O tú muéstrame una, una protesta. Las amas de casa se lanzan a la calle contra el feminicidio. O una rueda de prensa. Las amas de casa se hicieron famosas. Porque antes las mujeres de las amas de casa no hablaban, ni tenían asociaciones. Se hicieron famosas cuando el presidente Hipólito Mejía dijo que ellas se llevaban la carne para la casa para darle a los maridos. De ahí para adelante fue que ellas comenzaron a tomar fuerza. Vamos ¿eh? a estar claros. Después que querían que seguro dijo, médico, que de después que querían esto, cada vez que ellas quieren algo para ellas personal, es que salen. ¿Cómo fue que dijo Hipólito? Que ellas que se llevaban la carne eh, para pa hacer la imarilla, el mulo y la vaina. Y okay. <risa> Lo cierto es que este gremio, porque está bien, Todo el mundo tiene derecho a protestar y hacer una rueda de prensa. Ahora, hay temas más importantes de ustedes como mujeres para ustedes eh, eh, pedirle a la sociedad y al Estado y no joder por el pan porque. Una ama de casa me van a perdonar, pero no son ellas que compran el pan donde trabajan. Ellas lo pueden comprar para donde ya viven, para su familia. Señores, si el pan está caro, dejémoslo de consumir, punto. Vamos a darle una lección a los dueños de la harina del país. Vamos a claro. darle una lección. Claro. claro. Eh, así Duremos un mes sin comer pan. Sí. Ni lo van a fabricar. Van a cerrar la panadería y los trabajadores se van a quejar. A que vuelve a cinco pesos. Voy que vuelve a cinco, cinco no pesos. a tres pesos vuelve. <risa> sí, yo creo que es, es buen punto Buen eso. punto eso. Debería, deberíamos unirnos como pueblo a hacer eso. Es que no han subido ninguno de los materiales para que yo lo suba Aquí se debería de hacer eso. Cuando suban un... Algún, de algo de, de, de, de alimento, ponerse en huelga, sea un mes sin consumir eso, consumamos otra no cosa. No consumirlo. Sí. No consumirlo. Y no consumirlo, ¿Tú ya. ¿sabes porque se lo coman aquí obligado eh, las cosas de construcción, los materiales de construcción, uno lo come el peso que sea, porque no hay otra cosa que sustituya la varilla. Si hubiera otro producto que sustituya la varilla, eh. nos odiéramos con eso. Ahora, el pan, hay muchos productos usted puede dejar de comer pan y comer otras cosas. Sí. Que son productos de la misma harina Lo pasa que el pan es la parte popular ¿Verdad? De, claro, de, de Hay buenas. buenas tardes Saludos de La Vega La Vega Siempre activo La Vega Saludos, buenas tardes hermano, buenas tardes, hermano. Eh, Un saludo para los tres, los tres varones tremendo ahí Gracias, gracias que ahí. ¿Qué gracias. usted opina sobre el pan? Yo tengo, yo tengo un negocio aquí en Liguerito, Vallacanes, y me llegó el pan a 2 por 5, a 2 a do, a por 15. Ok. Entonces yo, no, yo no lo quise nada, pero llegó uno a 5, viene más. Ahí está, dice nuestro amigo de La Vega, que él no compró el pan, así que tiene que ser, no lo compró a 2 por 15. ¿Eh? Atención, el que quiera vida, ser un emprendedor. Monte una panadería y vende lo más barato. Lo. Todo el mundo lo va a comprar usted. Exactamente. Todo el mundo lo fuera a comprar usted. Lo pero mata. ellos están bajo una asociación. No se meten en la asociación. Porque después por la asociación todo el mundo está con el grito. Ahora, usted trabaja fuera de la asociación y trabaja con su pan. Aquí encima, fundas sí. son transparentes, no tienen el nombre de nadie. Claro. Y ustedes trabajan ustedes en los también, barrios. Sí. ¿Ya Eso visto es cierto. Las sí, son transparentes, no tienen el nombre que no de tienen nadie. No tienen etiqueta ni pero. nada, sí. Esos eso son los que no están aso no asociados. Ah, Dios, pues, es que tú no me dices qué compañero eres tú. Claro. Ni nada, anda en la calle. El uno sueldo. Ni paga impuestos tampoco. No, muchas de esas viejitas que venden esos panes, si lo hacen ellos. Claro. claro. Que no Buena impliqueta. idea. ya Hay mucha gente que va a emprender ahora con los panes. Claro. claro. Es un negocio ahora mismo rentable. Pues hay que bajar, que bajar. No que bajar. No si lo bajan. No, no, ahora hasta con la misma idea que dijo Jorge de, de ponerlo más barato. Eso está creativo. Yo sé que nada más no fue a yo, ti yo trabajé que se en eso. panadería, y una Yo estoy en camino al medio. Señores. Yo también si trabajé. Seis de dos en dos. Señores, con yo el fundaba, pedacito. Yo ay, miren. Hey, toma, yo decía. Sí bueno, eso. tú si trabajaste en panadería me va a dar la razón. El pedacito de harina que usan para que un ay, pan ay, ay, se ponga grande, ay, señores. Ay, la pequeña cantidad que ay, utilizan. Ay, ay, ay, ¿eh? Y aún así vienen a, a subir esto de que a 10 pesos, a 8 pesos. Eso es un chinchín. Vamos a una galleta de tres. Eso es santísimo. <risa> ah, ah, claro. Tienes <risa> claro, claro, tres ahí. años en Fundando. Ustedes me que yo el yo pan digo, es más grande. Eso es lo que, que hay que alargarle un chinchín. <risa> mío. Eso es un <risa> Oh, Mira, <risa> hay oh, un video, una <risa> panadería, oh, donde sale Angel Sí, que trabajaba en la panadería. Lo pueden buscar también. Es como el men Dame Ahí estaba así, como feo, como el men. No, el men no es feo. <risa> estábamos, estábamos raro, señor. Bien. Entonces, vamos a la pregunta que viene ahí, porque amable me hace seña de una vez: ¿Cómo está más bonito él ahora con la panadería? de oh, pero espérate, video. ahora para ti, ahora, ahora. ¿Para ¿Para ¿Para tí? Tí? ¿cómo es? O sea, porque para otra gente puede ser tan bonito antes, que claro. Para ti está más bonito ahora, ahora. ok. Atención, ¿Y tú lo no conociste antes. No, por el video ¿Y cómo tú vi? sabías entonces? Ando no, fue video, por un video. Ando, ando, ando un video circulando. Un video que yo era panadero. ¿Cómo? Ella acaba de decir para mí. O sea, pues en persona, perso para ella. Ah, La primera, primera persona. La más bonita, más buchuito Ahora. Ahora ustedes dos que trabajaron en panadería es verdad que se terminan de amasar con el sudor no No. hace mucha calor ahí ¿Es sí ya es verdad que es sin camisa que alguno trabaja la gente ¿sí? que siga llamando y que opine claro, ¿qué le opine parece sobre el, el pan, el del pan ¿eh? pero pero el que trabaja eso y sabe el trabajo que es Es verdad que la gente coge la masa y es así en la espalda no, ahí le envié no, no, el, no, no, el, el video a Villalona, eh, él está Porque ahí ya mito, para que lo ponga Neto, ah. ese mito siempre ha estado. Sí, pero no es así. Hace mucho calor, sí. Que la gente suda como caballo, dije. Hace mucha calor ahí. ¿eh? Es más, a mí me dijeron que hay algunos que es sin ropa que trabajan. Mira, eh. Ay, no, es que es horno. Tú sabes que y son de atrevido. Pero tú cuatro. sabes que un carrito que he echa <risa> los panes y la primera vez yo estaba en, en mucha necesidad en ese tiempo y yo de iba del de, de, de Ensanche Eduardo a Viter Valle, a pie a las 4 de la mañana. Ay, mira, a las 4 de la mañana. Y yo no sabía cómo era. Me llevaron un amigo No ven que necesitan un empacador. Yo tengo un señal. di que sí que tú sabes. <risa> y yo te he necesitado. Y arranco para allá a pie de la Sánchez. A Vite Valle. Ay, mi madre. Espérate. <risa> Entonces, cuando yo veo un carro cuadrado que es que echan los panes, que yo vi que lo llenan hasta arriba, yo dije, pues eso no es posible, yo solo... <risa> Y después que yo aprendí, ya eso me ponían dos y tres carritos. Yo. Dos y tres fuá, carritos. Fuá, y una vez, fui ahí cantando, siempre hay una bachata. ¿eh? De Ahora forma. no hay nada más delicioso para dar con un pancito caliente. Sí. Ay. Con queso de hoja. ¿Eh? Nosotros, Ay. yo que la primera vez. Debía yo más de pan que lo que ganaba. <risa> a ti te pues, lo cobraba, a mí no me lo cobraba. Era, no, yo empacaba yo el pan escolar, escolar. Yo empacaba el pan escolar. Y eso eran 20 y 25 carros, tú sabes. Con el video de la familia si estás ready ya, estás por ahí, estás por ahí. Pero está más bonito ahora. yo fui a una panadería y aprobé el pan calientito, ya cuando está casi para meterlo en la funda. Oye, pues es una delicia. Es eh, bueno, bueno. Y no, a, a los dueños no les gusta. ¡Qué buenas! Llamada, una llamada. Buenas, querido, cómo están? Estamos bien, bien y usted. Bien, este es de la capital de Sa S Santo Domingo. Domingo. Bienvenido, saludos a los Ay, yo lo felicito por su programa. Gracias. Buen programa. Gracias, bueno, gracias. Bueno. Con el apoyo de ustedes. Los veo toda la tarde. Gracias, gracias. gracias. gracias. ¿Cuál, ¿Cuál es su nombre, ¿Cuál dama? es su nombre, dama? Mi nombre qué? es Carmen. Yo le voy a presentar una pregunta. ¿Ustedes conocen a Wilson allá? Hay mucho Wilson, hoy. El que tiene la familia en Nueva York, el Carlos Castro, el de los Castro. Ah, sí, sí ese sí, muchacho ah. aquí que hay. De los es de los Castro. El hermano sí. de Noé, que está en Nueva York. Ah, sí. Bueno, yo le mando muchas felicidades a ustedes. Gracias, gracias, gracias, gracias a mi doña. de Santo Domingo. ¿Sí? Un aplauso. Un aplauso a la capital. Yo te di que estamos sí, es matando. Que se agarren los capitales. La capital, la, la venga, Pimentel. El más ¿Eh? visto, el, el más visto. Entero, sí. señores. A, hablando de la, de la capital, señores, la capital ha sido la más afectada. Por, porque yo digo, yo me creía allá. En la capital tú desayunas con pan y cena con pan. Sí. Tú me entiendes, entonces, ¿cómo será ahora con, con 50 pesos, tres hijos y dos personas grandes, dos adultos? ¿Cómo se van a hacer Ay, con 50 pesos? porque da más, da más falta que suban el salame amarillo. <ríe> o sea, que... que wow, ¿Cómo tienen ¿cómo que, que tener un poco más de conciencia. Ay, cuando yo jugaba pelota el naranjal. Ajustado. Dos panes de agua, un refresco de cinco. Y, diez pesos de naranjal. Así mismo va a ser. Ahora le vamos a poner una rueda de salami arriba y abajo. Y pan va a ser en el medio. Vamos a ponerle ahora el pan Vente más fresca tiene. Y tú vas a coger, ¿cómo se llama Señores, 809-725-0505, opine sobre el pan. La, la, eh, pincho, Seguirá usted comiendo pan. Ay, la salchicha va a ser una salchicha arriba, una salchicha abajo sí. y un pan en el medio. ¿Con qué ¿Con se puede sustituir? Qué, el por, pan? ¿Por qué se puede sustituir? ¿Con qué? ¿Qué, qué? ¿Qué aperitivo usted puede, usted puede sustituir? Ahora, sustituir? yo hay una pan. cosa que algunos jóvenes buenas. que están quejando sobre el pan, ¿es lo buenas? Buenas. Buenas tardes, Ernesto. ¿Cómo están ustedes? ¡Julio César! ¡Oh! ¡Camila! ¡Joven! ¿Cómo se sienten? ¡Bien! Les tengo sorpresa para ustedes tres pronto. ¡Ay! Ay. ¿Eh? Ay. Tú vas a ver, lo vas a sorprender. Eh. Tú sabes que yo sorprendo. <risa> y a y Camila lo, o sus regalitos y los camarógrafos están revelados yo estoy quillao ¿y era? ¿y era? ¿y era él? ¿cómo que no, llamó? No, el gasolio el fantasma está quillao porque el fantasma no toco de la maquillao. torta no dice que no tengo torta. sorpresa en chuflar Ay, en chuflar, ya sabes Mira. Neto, oye Neto, para yo comprar el pan a 7 pesos o 2 por 15 yo mejor compro un plátano porque los plátanos realmente están a 4 y a 5 pesos Criollo y los otros fías están a tres pesos, entonces tú crees que yo voy a dar por un pancito más hecho, que nada más lo que, te... oye el pan, que es lo que le echan, Hay pan lo que le echan es sai, sai agua, manan esto, oye no le echan manteca, Hay pan no sabía nada, el único pan que se puede comer un chin es de yoma, un chin, valga la promoción, disculpa que, que yo estoy diciendo así, porque el pan no vale la pena comprarlo por quince, la, lamentablemente, este país está desorganizado por eso. Bendiciones Dios para ti y cuídate. Gracias, gracias, hermano. Ahí está de Pimentel. Es una realidad. Un plátano a cinco pesos, usted no lo va a Cuando tú la panadería pierda. un plátano pierda, y un huevo y ya es un desayuno. Claro. Cuando la panadería pierda día? y se le dañen esos productos ahí almacenados, que el pan no puede durar más de un día para pa otro para salir. Sí. Ellos van a bajar cinco otra vez. Llévese de mí. Ahora. Y no soy un voy a decir algo y con eso arrancamos de una vez para eh, eh, la pausa con esto que voy a decir, nos vamos de una vez, atención ahí. A los jóvenes que se están quejando sobre el pan que está muy caro, ustedes los fines de semana dicen alta gama, nuevo rico, entonces presidente dele para allá. <tose>